Pido a las madres de Venezuela que puedan estar pasando por esto, que me incluyan en sus oraciones, porque no sé cómo voy a decírselo a mis hijos mañana. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.